Yo soy el profesor Guru. Bienvenidos a la gran familia armoniosa. Vamos a comenzar la sesión libre. Vamos a practicar la fusión de los tres centros. Por favor, pónganse de pie. Eh, Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos colgando naturalmente. Mira directamente al frente. Hacia el horizonte. Retrae la visión. Eyes, Cierra los ojos despacio five -wheel. Five -wheel. Five -wheel. elevamos pai la coronilla Migmen hacia atrás. Nos relajamos. Cerramos hacia arriba, huyin, el perine. Con una sonrisa en la cara. Relax Relajamos todo el cuerpo. Relax Relajamos la cabeza. Relajamos el cuello, el pecho, el abdomen. Relajamos la espalda y toda la columna vertebral. Relajamos los brazos. Las manos se relajan. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo, sentimos profundamente el interior, el interior de nuestro cuerpo. Siente el espacio en el interior. Real. Like Siente el interior profundo. Wang, el chi zhú. se vuelve vacío, Wang, mas no vacío. Juan Juan hu. -hu. El chi interno se abre. Stars. El interno se abre hacia afuera. The universe. Hacia el universo. Energy. Y el chi interno se funde con el chi universal conectando. El chi universal con el chi interno, el chi interno con el chi universal. Yes, chi. Into our el chi penetra en el interior de nuestro The cuerpo, inside. al interior profundamente. El chi penetra profundamente en nuestro cuerpo. Chi. Chi? Se funde con el chi interno en el espacio profundo interior. Feel Sentimos nuestro cuerpo de chi profundamente. Observamos el chi profundamente en el interior. Oh, el chi interno se abre. Oh, se abre hacia el exterior. To. Universe. hacia el universo. Nuestro chi se funde con el chi universal, juntos. Universal. Y el chi universal se reúne en el chi. interior. Profundamente en el interior de nuestro cuerpo, nos relajamos. Sentimos nuestro cuerpo de chi. Sentimos nuestro campo de chi abriéndose, abriéndose hacia afuera. abriéndose al universo as far by, as muy as far as muy lejos todo lo lejos posible siente el Hunyuan Chi Universal, un joan lento, chí, sentimos el Chi universal. Vacío más, no vacío. Universal. El Chi universal viene a nuestro campo de Chi, chi. Into our body. y penetra profundamente el interior de nuestro cuerpo nosotros estamos en el chi el chi está en nosotros Universal. El chi universal, el campo de chi, nuestro cuerpo de chi conforma una completud, una totalidad, mente a mente. Corazón a corazón, nosotros somos uno, nos relajamos. El chi de nuestro campo de chi es muy fuerte, y es muy hermoso. Nuestro campo de chi sana todas las enfermedades. Nuestro cargo de chi es muy potente. Separamos los pies parados en el chi. Los talones se angulan hacia afuera ligeramente. Giramos los brazos. Las manos se elevan. Presionamos. Empujamos adelante. Traemos atrás. Empujar. Traer el chi atrás hacia el interior del cuerpo. Empujar, conectando con el Chi Universal, traemos el Chi atrás, reuniendo Chi en el cuerpo. Empujar, Adelante. Trae a nuestro cuerpo. Relajamos las muñecas. Tiramos las manos, palmas enfrentadas. Sostenemos una bola de chi la elevamos, sintiendo el chi entre las manos, a nivel de tu chi. Enviamos el chi al tantien inferior. Sentimos que el Chi es abundante en el Tantien inferior. Palmas abajo. Abrimos hacia afuera. Despacio. Sentimos el Chi. A los lados. Sentimos el chi relajados y continuamos hacia atrás. Iluminamos mi enviando el chi a mi men pensamos tu chi Elevamos las manos despacio. Presionamos Tapa. Enviando el Chi al interior del pecho. Sentimos el Chi en el pecho. Empujamos las manos al frente, al ancho de los hombros y al alto de los hombros. Iluminamos yetans enviando el chi al tan superior. Sentimos el tan superior profundamente en el interior. Los brazos se expanden hacia afuera, despacio, relajando los brazos, siente el chi. despacio, a los lados, brazos en línea, Giras las manos, palmas abajo y luego arriba. Elevamos el chi sosteniendo una bola de chi y la sentimos por encima de la cabeza. Cerramos las manos, estirando hacia arriba suavemente, bajamos las manos, pasamos la cara, hasta enfrente al pecho, en la posición de manos Nos relajamos. Cielo, tierra y humano forman una completud, una totalidad. Abrimos y bajamos las manos right. In front of y las colocamos frente a tu chi, el ombligo. Las manos sostienen una bola de chi. Sentimos la bola de chi. La bola de chi conecta con el tantien en inferior, profundamente en el interior. el cuerpo baja Elevamos la coronilla, paico y retrayendo el mentón. Oh, oh, hombros, codos, muñecas, manos, dedos ah, se relajan. Se relajan. Uh, hacia atrás. Se relaja cerrado y hacia arriba, conectando con Pai Hui, Berine conecta con la coronilla, el coxis vuelo hacia abajo. El peso se distribuye en toda la planta del pie. Relajamos. Nos relajamos. Conectamos con Pai y bajamos al Tantian inferior. Conecta el centro de las manos hacia el tantien inferior. Conecta el centro de los pies. Y llévalo hacia arriba al Tantien inferior. Los tres centros se fusionan en el Tantien inferior. Nos relajamos. Relaja. Siente el espacio muy profundamente en el interior del tan -tien inferior. Sí. Siente la bola de chi entre las manos, conectando profundamente con el chi interno del Tantien inferior. Siente el chi del cuerpo, el chi interno abriéndose en el universo. Cerramos. Abrir. Cerrar. Abrir. en el universo muy, muy lejos, el chi universal cerrándose en el interior de nuestro cuerpo, Abrir. El chi universal se cierra en el interior de nuestro cuerpo. Abrir cerrar. <tose> mavrir oh <tries> se va se Siente el chi interno y oh. nuestro cuerpo de chi abriéndose en el chi universal. Love. Oh around. abrir cerrar El chi es abundante en nuestro cuerpo de chi. Abrir. Cerrar. Nos relajamos. Nos relajamos. La conciencia pura va al interior de la cabeza, iluminando toda la cabeza en lo más profundo del interior. El cerebro, el cerebelo, se vuelven abundantes en chi. y sangre fluyen bien oh, goodness. todas las enfermedades desaparecen. desaparece. ¡Wow! <tose> <tose> La, la visión y todas las funciones se recuperan a un nivel normal. La conciencia pura ilumina los ojos. El, el chi en los ojos es abundante. Chi, chi. chi. chi. chi. chi. chi. chi. chi sangre la bien. Las enfermedades de los ojos desaparecen. Es es es es es La visión de los ojos. Se recupera normal, clara, fuerte, potente. La conciencia pura ilumina el nariz. El chi es abundante en la nariz. Las enfermedades desaparecen. ¡Wow! ¡Wow! Desaparece. desaparecen, desaparecen. La conciencia pura ilumina la boca, dientes, lengua, garganta. El chi es abundante. Toda enfermedad desaparece. Desaparece todas las tensiones se recuperan a un nivel normal, se hacen fuertes. La conciencia pura ilumina los oídos. El chi es abundante en los oídos. Las enfermedades desaparecen. Guasa. Guasa. No, no. Los oídos se vuelven saludables, las funciones se vuelven normales y fuertes. Nos relajamos, nosotros estamos en el Chi, el Chi está en nosotros, Iluminamos el cuello. Profundamente en el interior. Vamos profundamente al interior del cuello. La tiroides. Desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades de la tiroides. Todas las funciones se recuperan a un nivel normal. Bien, vamos. La conciencia pura ilumina toda la espalda de la columna vertebral, cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis. El chi es abundante en la columna vertebral. Well. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones son normales. Illuminates. First has a rise. Iluminamos. has a rise iluminamos el pecho y las mamas el chi es abundante todas las enfermedades desaparecen desaparecen. Oh, desaparecen All All todas las funciones se recuperan a un nivel normal nos relajamos La conciencia pura ilumina el corazón y los vasos sanguíneos. El ch'i es abundante. Ch'i y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. La conciencia pura ilumina los pulmones, tráquea. bronquios. Chi El chi es abundante. Y well. sangre fluye bien. Oh, Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones se recuperan, son normales. La conciencia pura ilumina el estómago. El chi es abundante en el estómago. Chi y sangre fluyen bien. Las enfermedades del estómago desaparecen. Wow. Wow. Desaparece? How, uh, how? Wow. Las mujeres que recuperan. Son normales. La conciencia pura e ilumina intestinos delgados y gruesos. El chi es abundante en los intestinos. Chi sí, sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Desaparece. <tose> Todas las enfermedades ya desaparecieron. Todo el sistema digestivo y las funciones digestivas están normales. Recuperadas, recuperadas a un nivel normal, nos relajamos Iluminamos el interior profundamente, relajando, la conciencia pura ilumina el hígado y la vesícula viñal. El chi es abundante en el hígado y la vesícula biliar. Chi. Well. Sí, sangre fluyen bien. Oh, todas. las enfermedades desaparecen. ¡Wow! ¡Wow! Las funciones se recuperan a un nivel normal. Las piedras de la vesícula biliar se fragmentan y se disuelven. Stop. Se fragmentan y destruyen las piedras de la vesícula biliar. No. Se recupera completamente a un nivel normal. Relax. Relax. Your the is behind the stomach. La conciencia pura ilumina el páncreas detrás del estómago. El chile del páncreas es abundante. Chico. Y sangre fluyen bien oh, yes. He's here. Todas las enfermedades desaparecen. Wow. Todas las funciones se recuperan a un nivel normal. La conciencia pura ilumina los riñones. Si el chi es abundante en los riñones, chi y sangre fluyen bien. Las enfermedades desaparecen. Desaparece. Las piedras se fragmentan y se destruyen. Se recuperan las funciones a un nivel normal. La conciencia pura ilumina, profundamente el abdomen, el chi es abundante, chi y sangre fluye bien, todas las enfermedades desaparecen. Las funciones se recuperan a un nivel normal. shoulder points, the the hombros, codos, muñecas. The whole past, Chi is abundant. El chi es abundante en los brazos. Chi sangre fluyen bien should be flexible All las articulaciones se hacen flexibles And she consciousness discriminates the legs La conciencia pura illumina the fimos. Articulaciones de la cadera, rodillas, tobillos. Todas se vuelven flexibles. Todas las funciones se recuperan a un nivel normal. Todas las enfermedades desaparecen. Oh, sí. Desaparecen. re la serlo Baja al correct, inferior. Conectamos con el centro de las Lord manos. El centro de las manos en el tantien inferior. Correct, Conectamos el centro Lord de los pies hacia arriba en el tantien inferior. Los tres centros se fusionan en el Tantien inferior. Nos preparamos para culminar. Elevamos el cuerpo desde Pai Hui. Juntamos los pies. Unimos las palmas in front of the frente in al pecho, manos GESH, elevamos las manos above the head. por encima de la cabeza, estirando hacia arriba suavemente separamos las manos palmas al frente bajamos los brazos casi en línea giramos las manos palmas arriba Cerramos los brazos hacia el frente. Al ancho de los hombros, iluminamos bien también, enviando el chi al tan tien superior. Bajamos los codos atrayendo el chi presionamos tapa. enviamos el chi al interior del pecho empujamos las manos hacia atrás y abrimos a los lados, giramos las manos, palmas al frente y cerramos los brazos, atrayendo el chi al tantien inferior, atrayendo el chi al tantien inferior. Cubrimos tu chi. Masajeamos nutriendo el chi. En sentido antihorario. Uno. Dos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. En sentido horario. Nueve. ocho, siete, seis, cinco, cuatro. tres dos uno nutrimos de chi Sentimos el chi de nuestro campo de chi en el tantien inferior. El chi es abundante en el tantien inferior. El chi es abundante. El chi del tan de nuestro campo de chile tan tien inferior. El chi en el tan tien inferior es abundante. Es abundante. Es abundante. El chi de nuestro campo de chi oh, en nuestro chi tan tien superior. El chi es abundante en el tantien superior. Es el chi es abundante. Enviamos buena información a nuestros amigos. El amor universal está en todas partes. Nosotros amamos nuestro cuerpo, nuestra familia. AMAMOS A TODOS AMAMOS NUESTRO CUERPO THINK, Think BACK THINK BACK TO YOUR BEST STATES Piensa y ven a tu mejor estado y a tu estado más saludable. A tu mejor estado saludable. Yo estoy alegre, profundamente en el interior. Mi corazón está lleno de alegría. Estoy muy, muy saludable. Mantén este estado de alegría, con una sonrisa en la cara. Separamos las manos a los lados y abrimos los ojos despacio. Movemos, movemos el cuerpo, naturalmente. Hola. Hola. Gracias. Muchas gracias.